Buongiorno cari amici, da Pablo il giorno di oggi. Che cosa faccio? Faccio una prima colazione energetica 2. Già ho fatto la prima, che è stata dolce. E adesso faccio una colazione energetica 2, però salata in forma. Come ho detto prima, 4, de 3 a 4 uova. Ho e tritato prima di registrare un po' di pomodoro, peperoncini. Un peseto, un peseto piccolo de chipola, così le da un poco de, de, de zapores, ¿no? así, un poco de esencia, eh, aunque un poco de sale, y por último, un abogado, abogado, abogado, o aguacate, como se, se dice en español. Mira, comando, eh, a eso vamos a iniciar. Primo de iniciar, eh, me da un poleman, ¿no? Le mani alemán y le hago iniciar, después pues, está prepa colación energética, nuestro mole. de solito llamamos bisoño de uno cocido pero <ríe> yo utilizo pues este cocido no todo no tipo tratando de todo tipo Alberto, Alberto, todo que sea un poco estético <ríe> ok vamos a eso, vamos a iniciar con la uva tiramos la hueva, abrimos la uva yo de solito uso solamente la clara lo yalo, lo tiro vía, pero solamente, solamente de las cuatro huevos que voy a hacer, voy a echar solo una, por le da un poquito de colores. La vida es un colore. uno, lo separo, ¿verdad? Lo separo. <risas> ay, ay, ay, no me piace, no me piace. Lo separo, mira sí, tú, lo separo. Cierto, esta colación energética 2 yo la hago, yo la hoy porque, porque hoy no la vuelvo, hoy no Vamos a añadir, a estas cuatro huevas, de 4 huevas, de Chiara, vamos a añadirle el pomodoro, el peperoncini, también el, el, el pecetino de chipola. También tú le puedes añadir lo que tú voy, lo que tú voy. puedes añadirle cual cosa particular, yo le añadiré un esto. Giro, giro, giro, giro, giro. Va a venire un omelet saporito. Vamos no, aggiungere sale a piacere, a piacere. Ta, ta, ta, ok. Un po' di sensi. Ta, ta, ta, ok? Giro, giro, giro, giro. Metto l'olio a scaldare, no? Rino. Ok, perfetto. Estamos en primavera, se en primavera 25 grados. <risa> Tiempo de allenarse, de andar en giro, de estar bien, de sonreír. Para tan, tanto habitantes por, mira comando, pensar en positivo y todo andará bellísimo. Giro, giro, giro, giro. Ahora eso escalda el el del lucopesto, así lo hago un minuto, así viene este molé, bellísimo y e saborito. Aunque me han escrito, cuando voy a hacer la cena, tranquilo, está llegando, está llegando. Luego cuando, cuando faccio la espesa, faccio la cena. <laughs> no, no, no, no, es, vero, es, vero, es vero, la debo fare, no, no, verdad, no, yo solo como la noticia tarde, pero arribo. Al eso que el óleo es caldo, voy a yungere a la pentolina, justo puesto. Perfecto, perfecto. La chocote por 2, 2, 1, 2 minutos y viene bellísima. Nuestro omelet. me Encuentro un tapo, un tapo, así poquito. Veamos que este tapino, si. más, a ti. ¿Cómo Ok, como puede guardar, guarda como ha esto. Guarda como arriba la el omole o la tortilla. De eso andamos al tavolo al tavolo ¿Has visto cómo ha ido mi mole? Así inicio mi giorno activo, activo. Me puedo estudiar, trabajar, arenarme y otras cosas. Así pues siempre tengo la buena energía para iniciar. Guarda eso. a esta mole, mira, de laburado, a abogar se lo he misto pues, un poco tipo restaurante. Utilizamos nuestra biscotata. Esta biscotata, mira, esta ha venido rota. Le podemos añadir un poco de formaggio. Formaggio, me gusta tantísimo. Ta, ta, ta. este formallino así pues ta, ta, ta, ta, ta, ta. se ve se ve saborito y bueno ¿no? <ríe> ah, ¿lo volete, no? entonces <ríe> alzate te debes alzare prima, prima del letro para hacer esto, mira comando, no saltar en la prima colazione esta propuesta la faccio yo para la gente, dura eh, poco minutos 5 minutos, lo haces y así, siempre attivo activo, guarda buen apetito mira comando no saltar más la prima colaciones. ya he las la colación dulce o salada ah una otra cosa si después de cuesto hay fama y manjar un poco la, la mandorle frutas seca que fa bene, fa bene, fa bene. o si no portate una mela una mela al laboro, o, <ríe> al parco donde vaya el paleta frigo así la pancha Siempre está piena y carga para hacer nuestras actividades físicas. ¡Enjoy! ¡Está me piace. Les recuerdo, las personas que no fan las colaciones... ¿Qué cosa fanno? En la cera, mangan de più, se extravolgen. Por cuello la gente no logra sus objetivos. Se amasan en la palestra y al final no ven ningún resultado. Mira, comando, la prima colación es importante. Enjoy. Yo, algo me la mayo que hoy, tanto para vivir. Mira, comando, buena jornada. De cuore, Pablo.